¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en un día muy festivo para todo México exacto. Ya que es el día de Muertos Exactamente es el 2 de Mario. noviembre Y Paul, ahora vamos a ver un desfile Ajá, del, del festival de días de muertos Muy tradicional, Mario Comentarles que el día de hoy se celebran varias cosas Por muchas ejemplo, cosas. hoy van a premiar la Catrina Que ya les hicimos un video, Mario La van a medir, a ver si es cierto que es la madre en el mundo no no, y lo más simbólico Que es día de muertos Muchas personas van a visitar a sus familiares A lo que es los panteones Que ya es muy cultural de todo México Vamos a ver a ver qué hay en Ajá, el desfile. A ver Vamos qué a hay. checar el desfile para que ustedes lo vean sí. un poquito y pues ahí nos comenten qué tal les parece. Algo que se puede hacer después de ver el desfile es venir a visitar y mirar todos los altares de muertos aquí en lo que es la presidencia de Puerto Vallarta, que está muy cerca del malecón, y pueden ver cada uno de estos altares. Hay demasiados, incluso hay un concurso de quién lo hace más bonito. Ah, exacto. Mario. Y pues, pues vamos a mostrarles uno. Claro que sí, Mario. Para que si ustedes vienen, pues vengan a disfrutar de todo esto. O si está, el Día de Muertos. O si están viendo el video para que ustedes ah, vean exacto. más o menos qué es lo que le estamos hablando. Y más pues, que no, nada para que les den ganas de venir, Mario. Ya llegó la hora de darnos cuenta, a ver si nos llevamos el primer lugar de la Catrina Madre en el mundo. Vamos ahora, a ver. Es el mero día ahora y ahora la van a medir Ajá, y nos exacto. van a verificar a ver si es la número uno oh. o, no, o no. Vamos, <risa> vamos a, verte, si a ver. Vamos a ver quién, a ver en qué Ajá, acaba exacto. todo esto y pues vamos a ver si nos da el primer lugar. ¿por? Y recordarles, Mario, que dejen su like y también recuerden, Mario, que si gustan venir en esta temporada que es noviembre y octubre, pueden venir. Se pone muy bonito, la verdad. Sí, Hay muchísimas actividades. es Y bueno. es divertido, sí, Mario. Mario de Catrina. Y ahora sí, aquí está el juez de Récord Guinness A ver si logramos romperlo. Okay, lo que sí quiero ver, ¿con qué lo van a medir? ¿Con un helicóptero? Exacto. ¿Van a bajar una cinta métrica <ríe> o Bien. Claro, sí, <risa> Ahorita vamos a ver Mira, se me Graba <risa> todos los ballasta. celulares cómo están grabando Este esperado momento Marisco. Que se vive en Puerto Vallarta Todos están desde con incertidumbre Que van Kiko? a lograr o no La manera como se hace la medición De esta catrina Es a través de un dron Que estará volando desde el piso E inicia el coteo Hasta la parte más alta del sombrero El día de hoy, todos ustedes presenten el intento de récord oficial de la Catrina más alta del mundo. Y es por eso que después de recabar las pruebas pertinentes y exactas para poder hacer oficial una medición, podemos informar gustosamente que esta Catrina mide 22 metros, punto 67, 9. Así que a partir de hoy, Puerto Vallarta, ustedes son officially amazing, oficialmente asombrosos. Sí, ya vieron, es oficial. Sí, es oficial, Mario. Lo La acaba de decir el pues. grande del mundo. Aquí, pues es aquí está en puerto Vallarta, nuestra ciudad, Mario. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, como ya pudieron ver, ya lo logramos, sí, sí se lo logramos. Ahora sí, tenemos la Catrina más okay, de grande exacto. del mundo Ya está verificada, Mario y, y ahora sí, Paul, les vamos a mostrar eh, el, el mapping, Mario Sí, para, Mario, cerrar, para cerrar con broche, con broche de, oro, de oro. Este festival de Puerto Vallarta de Día de muertos. de muertos Y pues vamos a continuar Les vamos a dejar unas imágenes Así ahí ¿sí? Vamos, Mario Vamos, vamos sí, se pudo se pudo, sí, sí, sí. pudo. you <laughs> <laughs> Como pudieron ver, ya pasó el ah, mapping técnico también, con también. algo de fuego artificial. ¿verdad? Sí, la verdad, estuvo muy bonito. Sí, la Mario. verdad, espero les haya gustado. Ojalá el próximo año puedan venir algunos sí, de ustedes. exacto, porque esto lo hacen cada año, Mario, consecutivamente. Así que pueden venir aquí ya. Sí, al claro, cabo ya sí. les mostramos un poquito de lo que se vive aquí en Puerto Vallarta. Esperemos les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, Ajá, que va a pasar exacto, por Exacto, Mario. Y también vayan a seguirnos ahí a Instagram. Y pues, Mario, ahora sí, nos vamos al el siguiente video. Hasta ¡NIVA! la próxima.